Ahí está. Dios del, del caos, caos cómico. cómico Dios del cachondeo Vamos a ver El nombramiento de Dios del caos cómico ¿Es ahora? ¿Es nuevo? Eh, tú, eras, sí. tú antes eras caos Doctor caos Dios del caos Dios del caos armónico Y ahora, y ahora el Dios, Dios del, del caos cómico Bien, bien, eres dios entonces, <coughs> hay que meterse un poco en el punto de vista divino de o sea, mirar las cosas como lo que eres que es dios ¿no? bien. entonces claro, hay que empezar a quitarle crédito a otros dioses en los que creías para poder creer en ti como dios ¿me sigue? ¿Sí? Claro. o sea, cuanto más creas en ti como dios más dios serás y más divinamente vivirás. Eso es una hipótesis, ¿estás de acuerdo? Es válida. Claro. Bien, entonces, primera frase. Retirar crédito a dioses a los que adorabas o adoré en el pasado. Como por ejemplo, yo le he quitado prácticamente, sí, le he quitado el crédito a un dios que está siendo muy adorado, con mucho éxito últimamente, que es el, el dios, dios dinero. dinero el dios dinero si crees en el dios dinero no crees en tu divinidad personal porque tienes que poner el culo para conseguir dinero mira, yo no pongo el culo, no sé tú hablo, hablo metafóricamente ni metafóricamente vale. no, metafóricamente sí ah, tranquilo no juzgo los amigos que tengo como tú vale entonces adoración al dinero la adoración al dinero eh, la gente la hace normalmente pues eso eh, eh, eh, le rezan al dinero eh, está establecido que, que la jornada diaria de rezo es ocho horas o sea ocho horas de rezarle al dinero en distintos formatos que es cualquier tipo de trabajo pero es rezarle al dinero en definitiva eh, el, bien, rezarle ocho horas al día cinco días a la semana cinco días a la semana el, el, la religión católica con media hora de misa los domingos, más o menos ha cumplido eh, la religión del dinero es mucho más fanática más intensa y además, claro el crédito, el crédito es fundamental en las, en las tribus chamánicas, los chamanes que más poderes tienen son los que tienen más crédito, es decir los que se lo creen más si tú vas a hacer la danza de la lluvia y no crees que vaya a llover no empiezas a bailar de fácilmente tienes que meterle crédito tienes que creerte o sea, como primera fase para conseguir algo eh, entonces el crédito qué es el crédito el crédito es creer creer ¿no? qué crees a qué le meto fe a qué le meto crédito que le meto crédito, Entonces, en la palabra crédito en Occidente, si yo te digo que, que necesitas que necesito que necesito crédito, ¿a dónde voy a pedir crédito? ¿A dónde voy a pedir crédito? A los bancos, porque los bancos se han hecho con el crédito en la religión del dinero. La gente cree que lo más importante es el dinero, por lo tanto, lo más importante es el templo del dinero que es el banco, por lo tanto, ellos tienen el crédito y tú no. El banco te da crédito o no, te dice si eres creíble o no. El banco tiene la credibilidad y tú no. Se hace con la fe de la población, con el crédito de la población y por eso tiene poderes. Ah. Yo por eso guardo mi dinero debajo del colchón. Yeah. Eso, eso es mejor que trabajar con los bancos. Que no se puede hacer un trato. Digamos que tengo una caja de ahorro. Mi caja de ahorro es una caja de zapatos donde meto el dinero dentro. Es una caja de ahorro, ¿no? ¿Le has escrito así con colorín de caja de ahorro? <risa> bueno, digamos que no llegué a ese punto de sofisticación, pero era mi caja de ahorro simbólica. Bien. Entonces, el... yo no recomiendo a la población mundial que haga tratos con los bancos, porque los bancos llevan contratando gente y pensando cómo colarte durante décadas, cientos de años y cientos o miles de personas han estado pensando cómo colarte ¿Vas a hacer un trato con un grupo de gente sí. Yo no lo haría Yo no tengo tratos con los bancos Para acá. Por eso es que yo insisto en la caja de ahorro. Sí. Agarras una caja de zapatos de... No sé, de tu mamá, lo más probable es que si tenga que hacer una caja de ahorro de este tipo que iba con tu madre, y sencillamente metes el dinero dentro. Bueno, lo mejor es gastarse inmediatamente y no perder mucho tiempo en ir detrás de no darle crédito. Yo personalmente no... ¿Cómo no le das crédito al dinero? Eso no es una acción, una verdad contradictoria en sí misma. ¿Por qué? O sea literalmente estamos hablando de no darle crédito al crédito, no darle, no darle crédito, crédito al, al dinero. dinero, pero el dinero es crédito. No, eso es lo que nos han hecho pensar en el capitalismo <risa> que el crédito es el dinero, por eso es mentira. El crédito es creer. Y ahora puedes creer el, <risa> el crédito dinero. Es creer. Claro. <risa> que el crédito es creer. La palabra crédito viene de creer, de crederes, tal, tal, de creer Más, y de en Entonces es creer. Entonces yo no creo que lo que haya que buscar en la vida, fundamentalmente sea el dinero. Yo no le doy crédito al dinero. El crédito lo no, yo puedo generar mi propio crédito y yo puedo creer que tú eres el Dios del caos cómico o, o, o no creerme. Cuanto, cuanto más me lo crea yo, más te puedo ayudar a ti a creer. tú, si tú crees que yo soy el Dios del cachoteo aumenta, del cachoteo, aumenta mi crédito como Dios del cachoteo Entonces yo tengo más poderes mágicos que antes. Cuanto más <risa> crédito tenga, cuanto más <risa> me lo crea yo, más cosas podré hacer más poderes tendré si creo en otras personas o creo en el dinero yo no tengo el poder lo tiene el banco y yo tengo que someterme al poder porque creo que el dinero es importante pero el dinero no lo es el dinero no garantiza la felicidad en absoluto de hechos la complica o sea, todas los tratos que haces con dinero interfiere mucho en, en, en una unidad monetaria a la que yo sí le doy crédito. Yo le doy crédito a una nueva unidad monetaria que se llama los... Happy Coins. Los Happy Coins. Los Happy Coins. O sea, happy coins son... es, una, es una versión imaginaria de los Bitcoins. No, no es una versión imaginaria de los Bitcoins. Pero son palpables, mucho... son reales. Son totalmente reales. ¿Cómo? Pues los, bitcoins, los Happy Coins son momentos felices. <risa> son totalmente palpables para uno. Porque... ¿Cómo se, ¿Y cómo se utilizan a nivel de moneda? No, no se utilizan, se cobran ¿no? o no se cobran. O sea, tú tienes happy coins o no tienes happy coins. Ayer te voy, por ejemplo. Pero te compras los... con los happy coins. No tienes que comprar nada porque eres feliz en ese momento. <risa> ya ya llega. Ese es el objetivo, los capicoins, los momentos felices. O sea, el objetivo de una moneda imaginaria con la no, que no puedes comprar ni siquiera cosas imaginarias. No tengo que comprar nada, nada porque ya soy feliz si tengo capicoins. O sea, es tener dinero, pero no tener nada en qué gastar. No, no, dinero no, capicoins. <risa> ¿Cuál es la medida? ¿Tienes un Happy Coin, ¿5 Happy Coins, 50 Happy no, no, Coins? No, no, ayer, ayer por ejemplo... El de 500 Happy Coins que te no había visto. No, no bueno, no, a, ayer, Ayer tuvo unos ingresos estimados en 2 millones de Happy, Happy Coins. Ayer. ayer, ayer unos tu... cuantificable? Eso es... Un... <risa> Buena pregunta. La cuantificación de los Happy Coins es, atención a eso, este, totalmente, totalmente subjetivo. Es, es el valor que tú le des. <risa> y yo ayer en... ¿Existe, existe algún órgano mundial como una casa de moneda encargada eso podemos pensarlo y lo podemos desarrollar de momento de momento, ¿De momento los happy coins son digo bueno, se fueron con el porro disculpa eso fue muy natural demasiado entonces los happy coins momentos felices ahora bien esta es la cuestión, ¿La cuestión fundamental el procedimiento, yo a esta conclusión, el procedimiento de consecución de Happy Coins es totalmente diferente del procedimiento de consecución de dinero. Son dos procedimientos en dos direcciones prácticamente opuestas. <risa>